Son las 19 horas con 42 minutos en todo el país y es tiempo de conocer cuáles son los resultados de la encuesta más reciente efectuada por ISO Bolivia para ATV con relación a la reelección del presidente Morales, su, su repostulación para la siguiente gestión legislativa. Así que vamos revisando qué respondió el país. Si Morales pudiera ser reelecto nuevamente, ¿usted votaría por él para presidente? Color verde sí, color rojo no, y color azul no sabe. Así respondió el país. El 49% dijo que sí, el 39% dijo que no, el 11% dijo que aún no sabe. El total urbano, 44% dijo que sí, 44% dijo que no, reñida ahí la votación, y el 11% no sabe. Y en el área rural del país, el 61% dice que sí, el 28% dijo que no, y el 10% no sabe, no responde. Datos de Ipsos Bolivia, para la red ATV. El siguiente cuadro, si el Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, ¿usted votaría por él para presidente? Vamos a ver lo que respondió la gente en el departamento de La Paz. A ver, total urbano, 48% dijo que sí, 47% dijo que no, y el 5% no sabe. En el área rural de La Paz, 61% respondió que sí, 32% respondió que no, 7% no sabe, no responde. Si sí, Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente. ¿Qué respondió Cochabamba? Total urbano, 51% dijo que sí. 40% dijo que no, y el 8% no sabe, no responde. Total Rural Cochabamba, 67% dijo que sí, 25% dijo que no, 5% no sabe, no responde. Vamos al siguiente departamento, si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, ¿usted votaría por él para presidente? ¿Qué respondió Santa Cruz? Total Urbano, 45% dijo que sí, 39% dijo que no, y el 15% no sabe. Total rural de Santa Cruz, 60% dijo que sí, 20% respondió que no y el 18% no tiene definida su decisión. Si sí, Evo Morales pudiera ser electo nuevamente, usted votaría por él para presidente. ¿Qué responde Chuquisaca? Total urbano, 21% dijo que sí, 60% dijo que no y el 16% no sabe. Situación invertida en el área rural, 65% dijo que sí. 30% dijo que no y el 2% no sabe, no responde. Si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente que respondió Oruro. Total urbano de este departamento, 54% dijo que sí, el 40% dijo que no y el 4% no sabe. En el área rural, 77% dijo que sí, 13% dijo que no, 10% no sabe, no responde. Datos de Ipsos Bolivia para la red ATV. Si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente. Tarija responde de la siguiente manera: Total urbano, 34% dijo que sí, 52% dice que no y el 14% no sabe. Reñida situación en el área rural de Tarija, al sur del país: 50% dijo que sí, 47% dijo que no, 3% no sabe, no responde. Si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por el para presidente. Potosí respondió de la siguiente manera. 23% dijo que sí, 74% dijo que no, y el 3% no sabe. Reñida situación también en Potosí, en el área rural, 44% dijo que sí, 42% dijo que no, 14% no sabe, no responde. Y el siguiente, el siguiente dato lo vamos a, a presentar a ustedes, el departamento del Beni, cómo respondió el Beni. 31% dijo que sí, 30% dijo que no y 33% no sabe. In, increíble el resultado. Y tome en cuenta que en el área rural la base insuficiente impide a esos presentar los resultados con una cierta representatividad para el universo del mismo. Departamento Espando, si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente. 27% dijo que sí, 8% dijo que no y 61% dijo que no sabe. Y en el área rural, lo mismo que en el departamento del Beni, la base insuficiente para poder publicar los datos y que estos sean analizados a profundidad. Valga la oportunidad, estos datos también van a ser, bueno, desglosados y analizados en A Noticiando esta noche por la red ATV.